Hola, muy buenas. Eh, vamos a empezar a explicar los procesos de osificación. Lo que sí tenemos que tener claro es que eh, los procesos de osificación no es un proceso que tenga lugar al azar, sino que eh, siempre surgen a partir de una serie de moldes. En este vídeo vamos a tratar la osificación intramembranosa. Vale, ya lo pongo aquí. Osificación intramembranosa. membranosa, membranosa ¿vale? Bueno, pues esta osificación intramembranosa es el proceso más simple de formación de huesos que, que vamos a estudiar. Y al mismo tiempo es la típica eh, osificación que tiene lugar en los huesos del cráneo, los huesos de la cara, ¿de acuerdo? Vamos siempre a partir de eh, pues un tejido, ¿vale? Y este tejido del cual eh, vamos a partir siempre es un tejido conectivo vale tejido conectivo conectivo de qué tipo pues será de tipo denso e irregular vale denso irregular entonces qué es lo que nos vamos a encontrar bueno pues nos vamos a encontrar pues una membrana una membrana a partir de la cual vamos a encontrar una membrana de tejido conectivo a denso e irregular a partir de la cual se va a formar, pues, el hueso membrana, a partir de la cual tenemos la formación del hueso. ¿Vale? Esta membrana se va a caracterizar porque, porque tiene una serie de células, ¿vale? Tiene unas células que vamos a llamar células mesenquimales. Células mesenquimales... Vale, y estas células mesenquimales lo que, va, eh, lo que van a hacer es diferenciarse, se van a diferenciar a osteoblastos. Ya ponemos aquí osteoblastos. ¿vale? Osteoblastos. Generándose así ¿vale? un centro de osificación. Tenemos, por tanto, lo que es un centro de osificación. Atención. Centro de osificación. Bueno, pues en este centro de osificación lo que es es un agrupamiento de estas células mesenquimales que al llegar a, una, a un periodo determinado del desarrollo fetal recibe una información del organismo que le dicen tú, célula mesenquimal, tienes que diferenciarte en osteoblasto. ¿vale? Una vez que, eh, bueno, pues estas células mesenquimales se si nos van a agrupar. Se diferencian a osteoblastos y lo que, nos va, a, lo que va a suceder es que estos osteoblastos, ¿vale? estos osteoblastos van a empezar a producir lo que es matriz osteoide. ¿Nos acordamos de lo que es la matriz osteoide? Osteoide. ¿Vale? La matriz osteoide, lo que va a suceder es que con el paso de los días eh, se va a depositar calcio, con lo cual se va a calcificar y también se va a formar una serie de trabéculas, con lo cual lo que tenemos va a ser hueso esponjoso. Hueso esponjoso. Bien, yo una vez que tengo este hueso esponjoso, el siguiente paso es la formación de hueso compacto y este hueso compacto ¿vale? se va a producir alrededor de este hueso esponjoso, en lo que es en la superficie del hueso esponjoso, ¿vale? Entonces nos va a generar Hueso compacto, hueso compacto, con lo cual qué es lo que voy a tener, por, ¿qué voy a tener, pues voy a tener una lámina aquí de hueso compacto, ¿sí? tener estas dos láminas de hueso compacto. Luego voy a tener también en el interior de este hueso me voy a encontrar hueso esponjoso, trabéculas. ¿sí? Y algo que no he contado, que voy a contar ahora, es que en la parte, al mismo tiempo que se están formando este, este hueso esponjoso, que se están formando las trabéculas, lo que va a pasar es que todo este, hay una capa de mesenquimal, aquí, ¿vale? Hay una capa de tejido mesenquimal, alrededor del hueso esponjoso, ¿vale? Que se va a condensar, y dará lugar al periósteo, ¿vale? Esas células se diferencian y dan lugar al periósteo. Bueno, entonces, este periostio va a tener una serie de eh, células también que van a favorecer el crecimiento de este hueso, ¿vale? Bueno, hasta aquí lo que es la osificación intramembranosa. Pasamos al siguiente vídeo en el cual explicamos la osificación endocondral.